Bienvenidos nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a War Thunder. Soy Chacal para los que no me conozcáis. Y en esta partida he escogido tanques ingleses en la Batalla del Bosque de Hurdin. Y vamos a salir con un BR de 5.3 que es el que marca aquí el Challenger. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da esta partida. Arranca Challenger, vamos. tanques ingleses, como el Challenger tanque medio bastante rápido pobrísimo de blindaje pero tiene una buena presentación tiene más de 200 milímetros con cargas huecas y con proyectiles perforantes como este que tengo seleccionado pues 190 milímetros está bastante bien el condenado este cuando coge Carrerilla Pues la verdad es que corre bastante Venga vamos a llegar el primero A la zona B Directamente la zona B Algunos se van Hacia arriba, ese tanque ligero Zona de Campeo habitual Incluso ese, ese, caz, ese cazacarros Que vemos en B2, bueno estamos tomando B hice prácticamente en la siguiente o eso ahí está capturada o avanzamos directamente ya ahora esta partida o este escenario es el típico escenario en mi opinión que te puede salir una partida estupenda o, o mueres en, en, en dos minutos Aquí ya en estos, en este escenario, ya en cualquier momento, en cualquier sitio, te puedes esperar un disparo, los flancos, como este, si <risa> antes lo digo, SU-85, un cazacarros ruso, me queda destrozar, de venga, vehículo de apoyo, vamos a salir con el Challenger vehículo de apoyo. Venga, a ver si hay más suerte en esta vez. Venga, bichito. Como siempre salgo en segunda. Como así acelera bastante rápido. No toco para nada el acelerador. Y ya una vez que llega a su velocidad de 37 o casi 40, ahí ya acelero y, y coja velocidad. Bueno, esta vez... Me voy a meter por aquí entre casas. Voy a dejar la, la avenida principal. Estamos en inferioridad de condiciones. Y estamos en infinidad de condiciones. Venga. Mis compañeros disparan desde el flanco izquierdo. Hay gente de media carretera. tanque medio, tanque ligero. Nada, ese bombardeo no ha hecho ningún efecto. Ahí se ve disparar a alguien, pero no son al morro. Aproximadamente dos cuadrantes y algo puede estar, a más o menos unos 650, como más o menos tengo tengo puesto. Ese ha caído. pero nadie, nadie asoma el morro por aquí virtudes de este tanque, la rapidez y esa buena penetración de blindaje no veo nada por el bosque como siempre digo no significa que no estén venga mi compañero dispara por ahí pues hablando un poco del Challenger y de bastantes tanques similares tienen los ingleses pues bueno, he disparado porque me pareció ver algo ahí ah, algo me ha tocado no sé qué ha sido venga, avanza avanza, vamos a cubrirnos aquí en estas casitas, ¿Eh? por ahí he disparado uno por ahí por el bosque ahí, ese cazacarros está por allí ah mi compañero acaba de volar en pedazos Venga, vamos para atrás. Este es uno de los puntos flacos de este tanque. Aparte de su blindaje, que es bastante blando. Marcha atrás es muy, muy, muy muy lento. Gira muy rápido sobre sí mismo. Pero, ¿veis? Gira bastante bien sobre sí mismo. Pero marcha atrás es muy lento. Venga, mi compañero dispara. Preda. Venga, no perdón, perdón, perdón. Vamos, vamos Y este IS-2 Ahí De culo al enemigo Impacto Ah, oh, estupendo Ahora sí Esa artillería ha hecho efecto Estupendo Ese tanque ligero Ha tenido que ser la víctima Pues ese IS-2 Que habéis observado Se ponía justo De culo De espaldas Al enemigo Pues Es mucha... Es más efectivo El blindaje, así, de esa manera Que de frente, muchas veces Y eso a base de bastantes partidas Y creo que no es la primera vez que lo he comentado En otros vídeos El IS-2 En ese aspecto La verdad es que Tiene un Un blindaje extra Venga, ¿quién es este? Vamos, venga, venga, venga vamos a ver uh, Odom IS, pero este es el, uh, Ahí, venga Ahí en el visor del conductor ah, Tenía otro compañero que menos mal Menos mal que mis compis Me han hecho el favor Bueno, estamos Recuperando B. Le habíamos perdido Y lo estamos recuperando Venga, poco a poco Poco a poco vamos avanzando Pero aún así Venga, dos pasos Vamos a ver si conseguimos darle la vuelta a esto. Venga, gira. Venga, bonito, gira. Chicos, si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar. Venga, ya empiezan los servidores a hacer de las suyas. Ese tanque que vuela. Maravilloso. El servidor no responde. Venga, vamos, cálmate, cálmate. No fastidies, tío. Venga. Ya, retomamos. A ver qué tenemos por aquí. Mucho cadáver. Y no veo nada. No veo a nadie por aquí. Mucho cadáver. Pero ya la gente aquí ya se está escondiendo. Venga, a ver, a ver, a ver nos desarmamos por aquí y nos podemos encontrar con una sorpresa hay que salir de aquí y cruzar rapidito venga, vamos, venga, un Tiger destruido no me queda más tiempo en la carretera, vamos venga, mi compañero avanza vamos venga, más disparos C. Están empezando a tomarse Pero se ve que el que Estaba tomando la ha caído. Pero bueno, la artillería ahí ¡Oh! Ni lo había visto Ahí había uno Menos mal que me han hecho el favor Pero ni lo había visto Este tanque cuando aceleras si y empieza a coger velocidad Te pierdes Venga, 350 450 ya poco excesivo para lo cerca que me pueden aparecer bueno, mi compañero, ese tanque ligero está tomando A y ahora sí están tomando C venga, vamos va, que me da bien que, qué ahí ahí, ahí, vamos, quién eres toma, ah, impacto crítico me dices? bueno, si sí, se ha quedado caos no puedes ir al tanque, vamos, venga venga, vamos, venga, ahí está el tío más duro Está ardiendo. Este ya va listo. Se acabó. Bombas, bombas. Ahí un antiaéreo. Tanque ligero. Justo aquí en mi flanco derecho. Está pegadísimo. Ahí. Ese ha caído. Ahí se ve uno. Vamos. Ah, mira qué chulo, venga ah, venga, no fácil la camioneta con un disparo se queda, vamos como si no hubiera pasado nada, venga, venga, estoy en en pedazos venga, más gente por aquí hombre, joder, ja, mira dónde está, venga, venga, ahí, no me lo pongas tan fácil Objetivo destruido. Esta es la camioneta a la que antes le disparé. Y ahora ese avión sí que la ha destrozado. Bueno, ahí estamos en A. Ah, ¿Qué pasa? que me ha dado? Otro más. No sé. No sé dónde está. No lo sé. Ah, es... Me estará dando. No lo sé dónde está. No, no lo sé. Mal rollo. Muy mal rollo. Nada, ni idea, ni idea Nada, me liquidó A ver dónde estaba Ah, en la salida del respawn Y yo dando la vuelta ahí como un tonto Venga Sherman No, venga el Avenger Avenger, otro cazacarros Parecido al Challenger Ya es un BR de 4.7 No tiene ametralladora Pero también tiene muy buena penetración, unos 190 milímetros es prácticamente lo mismo que el Challenger pero sin cargas huecas y el blindaje pues un poco más flojillo pero es muy rápido venga, vamos corriendo por esta banda venga, 39, 30, eh. giro, pierdo velocidad piedrecitas y los obstáculos Mira, estamos avanzando muy bien muy bien están tomando ellos están recuperando a de nuevo estoy muy lejos todavía yo creo que podremos correr un poco hemos avanzado bastante yo creo que os hemos hecho retroceder y puedo aprovechar para correr un poco Bombas, ahí a la zona. Venga, estamos pasando por nuestra zona B. Venga, corre. KV1 destrozado, normal. Venga, ya nos estamos acercando. Ya estamos cerquita. Ahí hay un tanque medio. Venga, parte. Así, ah, está en seco. No tiene que andar muy lejos. A ver, a ver, a ver. está bien ah qué hago ah, ahí sale ahí sale venga a la pata coja venga vamos a venga me ha visto perfecto a la pata coja <ríe> menos mal venga estupendo eh, pues estamos ganando, estamos recuperando la partida el terreno estamos ganando recuperando terreno muy bien progresando ahí está le estamos dando la vuelta a esto venga vamos acercándonos a muy bien, muy bien vamos avanzando muy bien ahí vamos por delante ya venga, muy bien chachi A este flanco, yo y mi compañero tenemos que cubrir este flanco. Venga, hay que avanzar y ya está. y que pase lo que tenga que pasar. Esta partida le hemos dado un arreón. Ah, hay que disparar. Venga, si estamos. Ahí, joder, estamos en A ah, Venga, aquí Vamos a pisar A, ah, ahí, tomando A, ah, estupendo Y aquí Vas escondido, venga Ese tanque ligero que Seguro que está campeando por ahí arriba Venga, tomando A, ah, estupendo Muy bien Cojonudo Venga, tío, aguanta Avengers, no te vengas abajo Vamos queda poquito Venga, más compañeros Ahí está, tres bases Venga, esto está ganado que No nos maten Nadie por aquí El que disparó antes Nada, nada, no veo nada Ahí está, misión cumplida Segundo en el equipo Bueno, a ver Segundo Dos tanques, bueno, solo el Challenger. Sí, el Challenger dos veces con vehículo de apoyo y ha salido con el Baller. Sí, tercer tanque, dos me han destrozado. Y segundo en el equipo, 22.523. Bueno, esperaba algo más. 22.500 siendo segundo. Bueno, bosque de Julgen. Es un escenario que a mí es de los que menos me gustan. Y este escenario muchas veces salen algunas veces unas partidas pues, malísimas y en otras... Madre mía, pesas el cielo. <ríe> en fin, así es World Thunder. Esta batalla la hemos ganado. Esta partida parecía que la perdíamos, pero finalmente le hemos dado la vuelta. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros abajo en la caja de los comentarios tenéis enlace al Discord por si queréis uniros al Escuadrón Ibis. Y os dejo también el enlace ahí sobre el del canal de nuestro amigo Draconius En Twitch Os recuerdo que los jueves hacemos directo A las 8 y media ahora en España Y si os unís La verdad es que lo pasaréis bastante bien Pasamos buenos ratos, hacemos buenos directos Y... Todo es para divertirnos y pasando bien Bueno, sin más os dejo, espero que os haya gustado la partida y nos vemos en un próximo chao